Hola, soy Juan Miguel Vaquero, periodista, eh, estamos en la Aguila de Esmara, en la Daira de Hausa, y estoy con, con Maloma, sí. como, como podéis ver, eh, estamos en el exterior del campamento, sí. eh, estamos solos y acabamos de mantener una, una entrevista y voy a, hacer, voy a repetir la primera pregunta con la que que es, eh, maloma está secuestrada. No, para nada, estoy con mi familia y lo he dicho ya no sé cuántas veces, maloma no está secuestrada y eh, con su familia entrando, saliendo y sin problemas, como cualquier otra, otro saharaui. Sí. El conflicto que se ha creado, entre desde un conflicto entre dos familias, esto ha comenzado a crecer de una manera eh, no, no, no conocida antes, no, sí. con ningún conflicto que de este, de este sí. modo, eh, después de todo lo que se ha creado, ¿a ti te gustaría que esto volviera a revertirse, y a servir no, de, de, de, de pegamento, o sea que, sea, que se arreglara? O sea, que después de esto hemos aprendido todos y realmente lo que quiero es que pare esta bola y que mm, esto entre mi familia de aquí y mi familia de allí, y sabes que eh, Mutuo, ¿sabes? Que sea, que sea entre nosotros, sin que entren todo todos los que han entrado y, y que, sabe Que nos dejen en paz todos, ¿sabes? En el sentido allí también, que estén viviendo tranquilos uh -huh. y pensando que yo estoy aquí con mi familia y, ¿sabéis?, Que sin, sin estar secuestrada ni nada. Y, y más así. allá de, de las familias, entre los pueblos, Sahara y español, ¿te gustaría que.? Y sirviera esto al final de nuevo como pegamento que eso se ha separado un poco exacto, ¿vale? que, que, que que que se, que se solucionara ¿no? que, que España siga ayudando al Sahara y que sabe que, que el buen rollo ese que tenían lo sigan teniendo también sabe, que sin conflictos uh -huh. sí. muy bien, muchísimas gracias Maloma nos vemos en España sí. y nos vemos en los campamentos así. en sí, sí. Y muchas gracias por, por todo a ti a, a tus familias bueno, muchas gracias a ti gracias.